¿Mm? Ok, chicos, sepárense. Es hora de morir ¿Eso que dijiste? No, no Ok, chicos, iré a arreglar los cables Pero yo iré a Iré a hacer mis aras también Elige a quien seguirás. Vamos, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. no, no tenemos todo el día. Vamos cabrón, elige a alguien. No estás pinche marido, elija a alguien. Vamos, si no puede seguir el, el juego como tal. Vamos, a elegir a alguien. Es imposible seguir el juego si no eliges a alguien. Cabrón, elige a alguien.